de mi ciudad, atrás queda todo lo que fui, bueno o malo, vos me dirás, puedes subir al lugar que quieras, bienvenida serás, bienvenida serás. Y si a vos no te da la gana solo me iré Pasando el campo, me pongo un tabaco Si hace frío, cargo un abrigo Si hace hambre, llevo mi bota de vino Puedes subir al lugar que quieras Bienvenida serás, bienvenida serás y si vos no te da la gana Solo me iré, solo me iré Se detiene el tren, y no me vamos. El tiempo ya, me vale un carajo ¿A dónde voy, mi guitarra y yo? En el camino, lo descubriré de subir al lugar que quieras, bienvenida serás Y si a vos no te da la gana, solo me iré